¡Qué tal pequeños players! ¡Bienvenidos a Estiendo un Team! El motivo de este vídeo es para presentarnos un poquito eh, el canal nuevo, lo que vamos a hacer un poquito lo que vamos a subir y esas cosillas que se suelen hacer en los vídeos de presentación. Así que vamos a empezar presentándonos para vosotros mismos. Pues nada, yo soy Snow. Algunos ya me conoceréis porque... Ah, ¿la tuista. Eh, sí, también. O sea, acá que me Snow, así. Ah. <risa> ¡Y el spam! Total. <risa> que sí, muchos me conoceréis por la pesada del spam, porque no paro de hacer spam. Siempre me ha interesado en el mundo de YouTube y estoy aquí una vez más. Porque, digo una vez más porque ya teníamos antes nosotros un canal que se llama Telechimovil. Eh, está prácticamente inactivo, cerrado, porque... Sí, lo decidimos cerrar para abrir esto. Sí, han pasado muchas cosas y mejor tener uno... Empezar de nuevo. Exacto. O sea, ¿sí? Y pues nada, o sea, me permiten una vez más empezar con ello. Pe perdona del fondo, porque tenemos eh, una panda de niños gritando. <risa> si se escucha algo, es porque tenemos vamos, una piscina <risa> al lado. <risa> tenemos una piscina al lado y se escucha de todo, y en fin. <risa> Bueno, yo soy Silver y como ha dicho bien mi compañera y mejor amiga Snow, estoy bastante contenta porque a mí el mundo de YouTube también siempre me ha gustado y llevamos unos cuantos años con nosotros, sí, unos cuantos años en general grabando y volver a ponerse delante de una cámara. Está bastante bien, bastante bien en ámbito de que estoy muy eufórica y siempre es pues, eufórica. Sí. <risa> ya lo iré diciendo, ya lo el sí, tiempo. Intentaremos dar lo mejor de nosotros, al menos por mi parte, que paséis un buen rato, que os divirtáis Bueno, pues yo soy Iván y como ha dicho bien esta señora, llevamos bastante tiempo en YouTube con el canal de TLH Movie, pero ya decidimos cerrar, empezar este nuevo y... Por mi parte, la verdad es que tengo bastante ilusión en empezar desde de, de cero, volver a, a empezar desde los primeros suscriptores, otra vez los primeros comentarios de, oh Dios mío, un nuevo canal y todo esto. Y la verdad es que no hace falta decir mucho más por mi parte, porque ya lo han dicho ellas dos, de que yo también tenía muchas ganas de de estar en el mundillo este de YouTube y demás y aunque somos, a lo mejor un canal pequeño me gustaría que poquito a poco vayamos subiendo porque a la gente le guste nuestro contenido y la verdad que poquito más que decir Bueno, este canal empezó por una idea típica de aburrimiento extremo por verano o casi llegando a verano en el que por ejemplo yo quería tener Kingdom Ki y Kingdom Chen Ki en castellano y poder meterlo en el ordenador en, totalmente en castellano y al final, estas dos señoras, sobre todo esta mujer, tuvo la idea de decir Oye, por qué no lo subimos a YouTube y ya se lo, lo compartimos a, a los demás? Yo creo que sería una buena idea subirlo a YouTube, que de hecho ya lo estamos subiendo Así que, chicos, ir a verlo, vale sí. Y porque hay muchísima gente que no tiene ni idea de inglés, no tiene ni idea de que existe ese juego Y yo creo que sería bueno que la gente eh, tirara también por esa historia, porque puede estar relacionada con Kingdom Hearts eh, la saga en general. vale. Sí. Eh, si no es en la historia de Xehanort, como se está viendo, eh, puede ser con la próxima que haya. No, no sabemos nada porque no hago <risa> <risa> Además, Además, eh, hay gente que conoce los juegos, pero simplemente no se los juega por el hecho de que están en inglés. Que es algo que no entiendo, porque yo por ejemplo en inglés, bueno, tampoco tengo un nivel muy avanzado, Vale, pero sí que es verdad que los juegos siempre los juego en inglés e intento enterarme de la historia. Pero hay gente que directamente le echa para atrás y por eso también decidimos compartir lo que viene a ser el key y próximamente el en key para, para, esta, para este tipo de personas que lo quieren en español porque no se atreven a jugarlo. Vale, quiero señalar que de la edición en general eh, se encarga este señor, ¿vale? Y para Kingdom Hearts y... Kingdom Hearts, Key, Antena Kill, se encarga también Ryuki, arroba polyjustice en Twitter. Eh, ah, por aquí os dejamos el, el, en mi cara, os dejamos en, cara, techo, mi en mi pecho. Y también tiene un canal de YouTube que es Auron Games, o sea, también lo podemos dejar por la descripción, lo dejamos en mi cara, en su pecho, donde sea. Y en la parte de traducción del Kingdom Hearts Key, ki, aparte que yo estoy en ello, también está mi amiga, nuestra amiga, Tilly que es Lore en Twitter, que también lo pondremos por aquí, por alguna parte, y en la descripción también. <ríe> eh, los vídeos no son propios, o sea, los vídeos que subimos de Kiton son de Everglow, que, nos lo ha, que hemos contactado con él y nos lo ha dejado. Así que... también, vale también aquí. aquí. <ríe> sí. Sí. fantástico. Eh, aparte del proyecto que haga mis compañeros de Kingdom Hearts y Kingdom Hearts Key, eh, el canal no solo se va a basar en eso, sino que también vamos a subir blog, vamos a subir noticias friki, por ejemplo, cosas de Kingdom, Final no Fantasy, anime, noticiarios friki, un poco más generalizado, también generalizados. <risa> también somos cosplayers también lo comemos, así que dejaremos el pequeño spam de la Por cuenta muchísimo. de Instagram de cosplay <ríe> lo miras en la descripción y en mi cara y pues acabaremos vlogs en los salones con vídeos podemos no sé lo que se nos vaya ocurriendo CMV sí. un poco de todo el universo cosplayer es muy grande y tenemos mucho material para dar para... bueno, básicamente de anime de videojuegos y, y muchas así cosas que... también se pueden caer a un genio tonto, tonterías también, y no porque, sí, porque los chalen quieras que no puede el canal no está hecho para divertir vale el canal está hecho para, para, di para divertirnos sí, ¿sí ¿no? a ver que, con ese básicamente es divertir pero también divertirnos nosotros no por ejemplo subir algo con obligación porque tenemos que subirlo sino subirlo porque nosotros queremos porque nosotros nos gusta porque nosotros eh, nos gusta esto y queremos pasarlo bien grabando y que la gente se lo pase bien junto con nosotros. No sé si me he explicado bien, <risa> creo que sí. Pero claro, a ella se divierte, yo evito el sufrimiento. Exactamente. basta <risa> <Vaya. risa> En cuanto al periodo de subir, no subir, grabar, no grabar... Para el canal es algo irregular, ¿vale? No es que digamos, vamos a subir de semana en semana, de día en día, como estamos haciendo con, con el kit. Por ejemplo, que estamos subiendo diario. Pero porque ya de por sí tenemos el proyecto prácticamente subido. Solo es que se publique. Sino que si decimos, uy, pues me apetece este blog. Oye, pues me apetece tal blog. Oye, pues ¿y si nos vamos no sé dónde para grabar tal cosa? Pero va a ser todo irregular. Por el tema de exámenes, por el tema de viajes, por el, mil cosas, x cosas personales, lo que sea, pero no va a ser periódico, sino irregularmente. Que, a lo mejor cuando subo un vídeo una semana uno y una semana otra, a lo mejor cuando subo unos dos semanas sin ¿sí? vídeo. Ya depende, ya depende sí. de la idea, yo editando, porque al fin y al cabo el que se traga la edición soy yo. No digo de, de Kingdom, sino ya genéricamente de todo, en encargo yo. Entonces, claro, una sola persona contra todo el material, que podemos grabar 20.000 vídeos, que a lo mejor solo puedo editar uno, al ver, por ejemplo, por la capacidad del ordenador, porque tenga exámenes, por lo que sea. Sí, porque ahora estamos muy bien en con las vacaciones, pero dentro de dos meses volverá a septiembre y nos vamos a ganar. Y ahora sí con el verano se me calienta el ordenador, imagínate. Y como todo vídeo de presentación nos suele ser un poquito más sosete, espero que a partir de ahora, todos los vídeos que subamos, os gusten y sean más divertidos que desde luego este que es más oso.